Ya señalamos al hablar de Marco Aurelio la idea de que la adversidad es siempre relativa al contexto. Hoy vamos a fijarnos en dos aspectos, en dos elementos que pueden servir para combatir o neutralizar en cierta medida la adversidad o la incertidumbre. En el caso de la adversidad, si uno dispone de bienes materiales, es más fácil gestionar cuando vienen maldadas. Por otro lado, la persona que dispone del saber, del conocimiento o que sabe discernir cuando la información es de calidad... Es más fácil que pueda gestionar la incertidumbre. Sin embargo, nos hemos de plantear en qué medida en el mundo en el que vivimos la distribución de la riqueza o del conocimiento son justas o equitativas. ¿Quién produce la riqueza y quién dispone de ella? ¿Quién tiene el tiempo para cultivarse y ampliar su saber o poder discernir de las informaciones que recibe cuáles son de calidad y cuáles no? Esa es la cuestión que intentamos hoy determinar. Recurrimos a las ideas del filósofo alemán del siglo XIX, Carlos Marx, que combinó el activismo político, ya que dirigió el movimiento comunista internacional, con el estudio en profundidad del sistema capitalista. Una de las ideas rectoras de la filosofía de Marx aparece en sus tesis sobre Feuerbach. En ellas nos dice: Los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. ¿Por qué? porque él considera que esta realidad es radicalmente injusta, no podemos quedarnos en una actitud meramente contemplativa. Hay disparidad de opiniones respecto a las ideas de Marx, puesto que en ellas se basaron aquellos que desarrollaron aquellos modelos de sociedad que se denominaron el socialismo real, o incluso derivó en sistemas totalitarios como el de la, de la Rusia de Stalin. Sin embargo, no podemos negar su profundidad en el conocimiento de los mecanismos que subyacen al modelo económico-capitalista en su capacidad de adelantar lo que sería su evolución actualmente reflejada en el movimiento de globalización y en su diagnóstico sobre lo que es el efecto sobre el ser humano. Lo deshumaniza, radicalmente lo aliena, es decir, lo deja totalmente indefenso frente a la adversidad o la incertidumbre. Pero deberíamos preguntarnos ¿Quién produce la riqueza? ¿Quién se apropia de ella? Si posees capital, pones el capital a trabajar y vas ampliando tu riqueza, lo que te protege más frente a posibles adversidades. Además, quedas liberado para, si lo deseas, poder cultivarte, ir ampliando tu conocimiento, tu saber, tu cultura y estar mejor preparado frente a la incertidumbre. Sin embargo, si de lo único de lo que dispones es de tu fuerza de trabajo, te ves obligado a venderla al mercado en las condiciones que éste te imponga. Y de toda la riqueza que produzcas, solo revertirá en ti una pequeña parte. ¿En forma de qué? De salario. En las condiciones actuales del mercado, que cada vez se parecen más a las del capitalismo inicial, que era un capitalismo salvaje, el del siglo XIX, en el que vive Marx, encontramos que ese salario es, como Marx decía, un salario que a veces no llega a ser ni siquiera de subsistencia, es decir, que no nos permite ni siquiera cubrir nuestras necesidades básicas. Además... Este trabajo deshumaniza al ser humano. ¿Por qué? Porque le niega la libertad para poder realizarse en él. ¿Quién se siente libre y realizado en su trabajo? De hecho, el trabajador acaba exhausto y una vez sale de su jornada laboral queda tan completamente agotado que no tiene tiempo para poder cultivarse y ampliar su cultura, su conocimiento. Como alternativa, los productos culturales que se le ofrecen lo único que producen es una alienación también en el ámbito espiritual. Para ilustrar este modo de pensar, leemos un pequeño fragmento del tomo 1 del Capital, de Carlos Marx, en el que se nos describe como una especie de mito fundacional de lo que sería la acumulación del capital. Dice así. Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adam mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había por un lado una élite dirigente y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aún hoy... Pese a todo su trabajo no tiene nada que vender salvo sus propias personas y la riqueza de unos pocos que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. Podemos concluir que las causas materiales de la adversidad o de la incertidumbre para la mayoría de las personas no proviene del propio devenir de los hechos o de la fatalidad, sino de la desigual distribución de la riqueza y del conocimiento. Como ya nos decía Marx, este estado de cosas no obedece al orden inevitable de la naturaleza, no es natural ni objetivo, sino que es fruto de la voluntad de los propios seres humanos. Y se puede y se debe cambiar. Se debe cambiar porque es radicalmente injusto. Esto fue lo que llevó a acuñar el lema, otro mundo es posible. Pero en la actualidad, aquellos que acumulan el poder, que son aquellos que acumulan la riqueza, Podrían también acumular el saber, pero en cambio se muestran ignorantes e irresponsables y nos podemos preguntar ¿hacia dónde llevan el mundo?